Este sitio no es vuestro y... os tenéis que marchar. Mira, hemos estado aquí siempre y aquí nos vamos a quedar. Si llegáis a un consenso, si llegáis a un acuerdo de cómo queréis esto, defendido por todos, os apoyaremos. Y aquí, una zona de conciertos. Bah, es que lo estoy viendo. Y así una sala de ordenadores. Necesitaremos ¿eh? una zona de asamblea, ¿no? Para tener un sistema de autogestión colaborativa. Bah, si es que a los jóvenes nos interesa nada. Lo material que sea nuestro. No lo necesitamos nada. Bueno, además es que si no les pedimos nada tampoco tendrán nada que quitarnos. Es mejor un mal acuerdo que un conflicto. Marchad de aquí, anda, quedáis muy mala imagen. Yo veo que hemos empezado una manera nueva de trabajar, una forma nueva de ver las cosas. ¡Eh! Gobierno de Navarra. Na